Hay tres elementos que creo relevante destacar de esta propuesta de constitución en el ámbito del género y diversidades y disidencias sexuales. El primero tiene que ver con el reconocimiento a las personas, el segundo con el del trabajo que realizamos y el tercero con la formación que como parte de un colectivo social recibimos. En los artículos 6, 14 y 25 y varios más, esta carta de navegación para vivir juntos reconoce a algunas personas que no lo han sido hasta hoy y por ello viven con nosotros, pero sin derechos, sin visibilidad y sin dignidad. Además de declarar que todos quienes pisamos este suelo existimos y merecemos respeto, también dispone de algunas medidas que harán que esa existencia sea tan digna y merecedora de consideración y derechos como las demás. Por ello, en todos estos artículos se hace responsable a nuestro Estado de velar porque se prohíban y sancionen las discriminaciones, las violencias e inequidades que hasta hoy muchas personas sufrimos, ya sea por nuestra identidad de género, por nuestra orientación sexual o nuestra expresión de género. Además de reconocernos a todos, esta Constitución reconoce una de las labores más masivas, más realizadas, pero menos considerada o reconocida. Se trata del trabajo que hacemos en la casa. Esta nueva Constitución compromete a nuestro Estado para que promueva la importancia enorme de esas tareas. Cuando el Estado se compromete a ello, entonces nuestros legisladores podrán hacer leyes para que tanto mujeres, hombres, diversidades, disidencias, niñes, jóvenes y adultos que son cuidadores, vean retribuido ese trabajo que es tanto o más significativo y productivo que todos los demás. Finalmente, en el artículo 40, se consagra nuestro derecho a recibir una educación sexual integral, que nos forme y nos eduque en la libertad de escoger quiénes queremos ser y cómo queremos ser que nos explique que no tenemos que ser madres o padres por obligación o por costumbre, que ponga acento en nuestro autocuidado y nos aleje por ello de las relaciones tóxicas, nos enseña a respetar la autonomía y la libertad de quienes decidimos amar, nos haga críticas, crítiques y críticos de los estereotipos de género que tanto daño causan. Para así... Poder ser hombres libres de los mandatos de la masculinidad fuerte, violenta y, sin embargo, tan adolorida. Para así poder ser mujeres libres de los mandatos de la sumisión, la complacencia o la reacción. Para así poder ser personas en su más amplia y máxima expresión.